Hemos aprobado con algunas modificaciones en el tema financiero, por ejemplo, se establecía que los hospitales de tercer y cuarto nivel deberían ser financiados por el nivel central previa a sostenibilidad económica. Hemos cambiado esos términos debido a que obviamente no puede estar condicionado el tema de salud a la sostenibilidad económica y bueno, se ha establecido que se van a hacer los gastos conforme a las políticas sociales de salud a nivel nacional. Al momento de su exposición, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, adelantó que con la implementación del seguro se crearán 8 mil ítems y se invertirá en la construcción de 49 nuevos hospitales, 4 de cuarto nivel 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel, los mismos que estarán distribuidos en los nueve departamentos del país, superando 2 mil millones de dólares de inversión. Con eso garantizamos definitivamente la vigencia del Seguro Universal de Salud. Existen recursos económicos, existe infraestructura, existen los suficientes medios para encarar a partir del primero de marzo de la presente gestión el Seguro Universal de Salud. Los recursos humanos más la infraestructura y la inversión que se hará para medicamentos, insumos a médicos y equipamiento son los pilares fundamentales para sostener el seguro que iniciará con 1.200 prestaciones y que el número se incrementará progresivamente hasta llegar a la cobertura total. Además, se trabaja con un acuerdo con Argentina en el marco de la reciprocidad en materia de salud. Hay una reunión ahora el 25 de febrero en Santa Cruz. Que donde va la vicecanciller María Carmen Almendras, viene nuestro encargado de asuntos latinoamericano y es muy posible que venga el ministro de Salud de Argentina. Pues esperemos que esté la ministra de Salud de Bolivia y ahí sí podríamos firmar ya el convenio definitivamente. Este seguro es la ampliación de lo que se hizo con la ley 475, que hasta el momento solo cubre el 10.8% de la población que son niños a menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación y personas con discapacidad